Que te va a apasionar mm, sí, mm, Te va a apasionar Porque está ligado Directamente Con lo que es Sergio Manuel Romero que es Médico Y es que a la agacho. información Que sale hoy En la prensa nacional Donde dice que el Ministro de Salud <risa> bueno, Pública vuelve otra vez. Dice que la situación del dengue en la República Dominicana, pues seguro. se debe, ¿no? Como ah, se debe ah, ah. al mal manejo que le han estado dando los médicos, que es y por que eso, eso es extraño. las muertes que, que ha causado este brote de dengue que hay en la República Dominicana. Bueno, eso esa es información extraño. yo asumo que Mira. la va, no la va a rebatir, pero la va a... A, no a defender, pero sí se va a defender, Sergio, como médico. Miren, señores, ¿se acuerdan el gran brote que hubo en los tiempos de Tati Guzmán? ¿Se acuerdan, verdad? El gran brote, eh, todas las muertes fueron atribuidas a los médicos, todas, pero todas. Pero no hay un médico eh, preso, no hay un médico sancionado, no hay un médico eh, puesto en, en de ese, de ese grupo. ¿m? Porque si yo tengo... Es, es más... Entonces fácil. Entonces es fácil. Si es el médico que tiene el problema, es fácil. Porque nada más un solo es una sola variante. ¿Verdad? O sea, que el problema Oye, está resuelto. El problema está resuelto por sí. una sola variable. No, no. Y además... además, Oye, además el hay el problema está resuelto. Sí. Además, además sola hay mecanismos. Si y sí. ciertamente las muertes que se han producido que existe por el brote del dengue Ajá. es por el mal manejo que le están dando los médicos, entonces... Yo entonces, la salud ser... pública es una gestora mala, claro, claro, porque tiene o, malos médicos. No, entonces los hospitales tienen, tienen gerentes, médico mal informados. Los hospitales tienen, ¿tienen mal, mal vigilados. Serio, exactamente. ¿Qué están haciendo los gerentes de, de los, los hospitales sí, sí, sí. que están permitiendo que los médicos estén dándole un mal manejo oh, okay. al dengue? A mí me gusta eso porque ahora podemos buscar solución al, al problema. El ministro es como la, el punto más alto de contaminación, por si usted no lo sabe, doctor, si, si, si es doctor, digo, si es doctor, porque las declaraciones suyas que hace, hace más, desde de que entró ahí, para mí no parece doctor, en, podrá saber cantabilidad, podrá saber lo que usted quiera, pero como, Rafael como médico Rafael no ha hablado, como, como médico, no ha hablado, no ha hablado nunca, ha hablado como un ministro, un ministro que es especialista en economía y desarrollo, en contabilidad, lo que sea. Como usted ya tiene una variable que es la que, Está causando el problema. Es más fácil. Bueno, mire, por ahí viene el, el para que lo entie, para que llame a sus epidemiólogos y le diga, mire, ¿cuál es el punto, el, el mes más alto eh, por historia de la, de la, porque el dengue, el dengue, fue, no, cuál, el dengue no es una ¿Serio? una enfermedad que se que debutó hace seis meses. ¿Serio? ¿Cuál fue el brote que hubo hace no sí, sé, como muy, tres, cuatro que, años, tres que años? también se acusó. Sí, sí, sí. Niños. Tati Humán siendo pero, médica pero, pedi ¿era, el era el mismo dengue. El, el mismo dengue, el mismo. Pero lo que él, entonces yo le digo. ...que por ahí viene agosto y septiembre... ...que son los puntos los meses más altos... ...según las estadísticas suyas... Va, el, ...trate de que le lleve su epidemiólogo... ...y revíselo un poquito... ...antes de usted hablar... ...a los medios de comunicación... El, el, el plantea, ...para que le dé el número... ...entonces usted agarra... ...estos últimos 15 días del mes... Y los, ulti, ...y los primeros 15 días del mes que viene... ...y agarra a todos los médicos del país... ...y sométalo a un taller... ...y enséñele a manejar dengue... ...como usted el, lo sabe... ...él plantea que hubo un caso... ...de un ¿Mm? niño que fue llevado al, al, al médico... Y fue atendido como una amigdalitis, Ajá. algo así, y era lo, lo, sí, síntomas, lo que él no sabe. Lo que él no sabe es que, no sabe que la, el dengue hace, ha hecho, hace mutaciones cada tres o cuatro años y que ahora, si, si las manifestaciones de una enfermedad eh, fuesen como dicen los libros, Fueron un cachú, Fueron un cachú ser médico. Pero, ¿cómo que lo no mejor lo es ser médico si las, las enfermedades salen como dicen los libros así cronológicamente como dicen los libros cero, cero, pero como que no sabe ¿Cómo que no yo para rafael mismo no médico para Sanchez mí no, es... Cárdenas Me... no sabe mire amigo mire amigo amigo compatriota compañero médico eh, mire que yo no pertenezco tener tren gubernamental al tren, al tren eh, hospitalario no porque no quiero sino porque tú nunca quisieras lo primero es que es una, una manifestación infecciosa tipo viral puede dar cualquier manifestación a nivel ...del organismo de un individuo... ...cualquier... ...que sea... ...¿sabe cuál es el problema del dengue? ¿sabe cómo se cura el dengue? ...no contaminando... ...cuando desaparezca el mosquito... ...cuando se tomen las medidas... ...cada cierto tiempo... ...con mayor rigurosidad... ...están así... ...que aún un triplicándose... cuatriplicándose los casos de dengue... ...en junio... ...y en julio... ...ustedes... Aún no han tomado ningún tipo de medida. ¿Hay información? ¿Hay fumigación en los barrios? Dígame, llame, que llame a los barrios. El, el, Dígame. Esa información que sale en la prensa en el día de hoy, entonces ¿Eh? el titular está mal puesto. No, no, no. Decirse, pero que está bien, yo, de, yo estoy de acuerdo con él. No, pero si es mal manejo de los no, médicos, es fácil de Por eso el digo que debió... Sencillo. Se, se, debió, se encontró solución Sencillo. al brote claro, de Claro, sea, se encontrado de, solución. Debió ser ese, porque si es... Como dice el Ministro de Salud Pública, que es por el mal manejo que sí. le están dando los médicos al dengue, entonces ahí está el problema. No tenemos gerentes en los hospitales, porque se supone que son los que deben estar supervisando la, la, las acciones de los, de los médicos en los hospitales. Entonces, si no le están, dando mal man, le están dando un mal manejo, lo que hay que hacer, como plantea Román, no, hay que ciertamente darle la orientación. A darle un cara, taller este es el último mes y la, y la parte del mes que viene, que por ahí viene un brote más, porque todavía el brote, mire, doctor, el brote no ha llegado todavía. Él aumenta para que lo tenga eso en mente, por si acaso, le llame a epidemiólogo y dígale que si, que, cómo se comporta agosto, que cómo se comporta septiembre Pero Sergio de Romero, Romero, si sabemos cuál va a ser el comportamiento, es fácil. Todavía no. más fácil, más sencillo. ¿Eh? Exacto. Entonces yo le digo, yo te, usted acaba de resolver el problema que. Que desde que se dijo que se podía matar un mosquito cada dominicano y acabar con el dengue, usted ha, ha dado en el clavo real del problema. Un profesor no de vida que dice. Sí. Agarre a los médicos, a los que entrenen, y a los que no, se, no aprendan el entrenamiento, sáquelo del hospitales. ¿eh? Sencillo. Tan sencillo como sencillo. es. Sencillo. Le, le, le, le acabo de dar yo, yo una, quise, una no, medida salomónica. No quise, no quise calentar a hacer. Pero, es, es, Pero... Es, es bueno echarle la culpa. Al, no, al, al, otro, al, al, otro, otro, al otro, al otro, no al a, sistema, a sus negligencias. Claro, pero de... que yo le pregunto a él: ¿cuántas campañas hay ahora de información y cuántas campañas de fumigación? Y, y lo, lo, hay? lo mejor del caso es que. Aquí vemos cinco gente serio. que vivimos en sitios, sitios, sitios, oh, cinco sitios diferentes. Oye, serio. Lo, lo Usted me... ha encontrado. Eh, eh, eh, eh, han, han ido a salud pública por su barrio. A informarle. Oye, hay, ¿Ha ido, eh? oye oh. serio. Lo mejor del caso es. Lo okay. mejor del caso es que en el caso nuestro pudiéramos llamar al gerente del hospital, al racional público del hospital, al encargado de epidemiología de salud pública aquí en la zona y no hacemos nada porque no vamos a encontrar respuesta. No. Porque recuerden que hace unos días el ministro de salud pública o el ministerio de salud pública que no. prohibió claro. dar estadísticas con respecto al asunto del dengue en la República Dominicana Entonces, no tiene ningún sentido, o sea que estamos huérfanos de recibir informaciones y esta última con la que sale el Ministro culpando a los médicos por el mal manejo que le dan al bruto de viña. ahí está ya José Paulina haciendo unos señas que, ah, que... José, José Paulina y ¿Eh? el que está haciendo lo que estoy viendo. Marilisa haciendo señas. así es que eh, vamos a una pausa que al regreso viene Marilisa con farándula a otro nivel y posteriormente a eso. Y perdón a Marilisa por cogerle su espacio, porque esto era, esto era hablando de farándula, porque ¿Eh? esto es un chiste. Hablar de salud pública es sí. farándula. Esto es una farándula, porque... Es que... No, no, no, es lo que estamos haciendo nosotros. Hablar, es hablar, serio eh, eh, Corrección, corrección, corrección, no lo sí, digo yo? serio, médico. Hablar de las declaraciones del ministro no, es farándula. No, no, no, no. Ahora, sí, no es farándula. Ahora, hablar de, de salud pública no es farándula. No, no, no, eso ¿Eh? no, no. no. Va, vamos a la pausa, eh, al regreso venimos con Marlisa García y farándula a otro nivel. Así que me la me no le y que breve. Regresamos.